Los parientes de un hombre que murió el pasado martes dentro del centro de corrección y rehabilitación Vistal Valle, aquí en San Francisco de Macorís, donde cumplía prisión preventiva por violencia de género, alegan que su pariente no falleció aquejado a diabetes, como lo habían informado, sino que lo mataron creen que la muerte del nombrado Freddy Reynoso se produjo por vía de la pareja sentimental identificada solo como Elizabeth, quien había expresado supuestamente que hasta que no lo viera muerto, no lo iba a sacar de la cárcel. Pienso que la causa de la muerte de mi hermano, o fue envenenado o fue apaleado allá en la cárcel porque un azúcar no puede subir Estuve a, a 400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 Que lo soltaran porque ya estaba enfermo Y ella dijo que hasta que no lo hubiera muerto No lo iba a sacar de ahí De acuerdo a estos La mujer se presentó en horas de la tarde de ayer A la casa donde era velado el cuerpo sin vida de Reynoso Y de forma burlona Le repitió la frase Así era que te quería ver Acción que provocó un problema con los familiares La que fue la pareja de Loyo Con la cual procreó dos hijos según los parientes, Elizabeth horas después envió fotos vía WhatsApp donde alegadamente celebraba con bebidas alcohólicas la muerte del hombre quien fue su pareja por varios años. Ella no manda esa celebración que mandó anoche viendo de lo que uno tiene aquí, aquí adentro por mi hermano y viene y manda cerveza y música que para que se muera, que está bueno que se haya muerto, que ya lo que haya muerto era, que ella decía. Pasa y de ahí ella se trajo para acá. Ella tiene una culpa porque ella por vía de ella mató un hombre allá en bienvenido de Ato Nuevo. Sí, que ella, ella. Elisa, esa misma, ya cree que yo no me sé de eso, yo me recuerdo todo de eso todavía. ¿Ustedes entonces que ella lo mandó a imaginar ay, ay. Sí, yo tengo que decidir, lo tengo que decir porque me duele todo lo que ella está haciendo, entonces me duele lo que ella ha hecho. Y <risa> NTN.